Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Esta vez no tenéis mi cara de por medio, así que mejor para vosotros, porque no os hacéis daño a la vista. <ríe> Tendréis imágenes de fondo de la temporada, de lo que se viene, de lo que se puede venir y de lo que os puedo contar aquí. De fondo estáis escuchando eh, una canción que a muchos no les sonará, otros sí, porque lo habéis visto en Twitter, va a ser la banda sonora de esta temporada, es una mezcla de Marvel con Fortnite, y así que bueno, no me voy a enrollar mucho más, simplemente voy a decir que dejéis vuestro like, os suscribáis, tenéis las redes en la descripción, el Discord donde estoy hablando todos los días con vosotros, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, ¿Qué se viene esta temporada? Vamos a empezar por el final de esta temporada, la temporada 3, supuestamente va a haber una cinemática bastante impresionante, digo yo, creo yo, porque si van a introducir a Marvel tiene que ser algo bastante impactante, en la cual habrá dos bandos, ¿vale? ¿Por qué va a pasar esto? Yo creo que pasa porque como ya hemos visto la temporada 3 eh, Hay un problema en la agencia, no sé qué Y se descubre que hay una realidad La cual está mezclando universos por ordenadores Una cosa muy extraña y vemos al Johnny y este trajeado Ya hemos visto el vídeo todos y el evento todos ¿Qué va a pasar? Yo creo que por error o buscado Se van a fusionar las dos realidades La realidad de Marvel y la realidad de Fortnite O los dos universos, mejor dicho y ahí es donde se va a ocurrir este cinemática final, ¿vale? ¿Qué va a pasar en la cinemática? Se van a encontrar en al lo alto de la montaña las skins de Fortnite y las skins de Marvel. Y va a haber como un confrontamiento y van a sacar las garras Lobezno de Fortnite, que va a ser la skin del plátano, y lo Lobezno de los cómics. Eso es otra cosa que tengo que decir. Las skins de esta temporada nueva eh, se ha confirmado ya que no, va a ser, no van a ser skins basadas en el universo... en el UCM, coño, como se diga, universo cinematográfico de Marvel, ¿vale? Se van a basar en los cómics. O sea, no van a tener al lobezno de Hugh Jamman, vas a tener al lobezno de los cómics. Al amarillo con las rayas azules, el chulo. Así que eso me parece un acierto por parte de Epic Games o por parte de Marvel, quien haya pensado esto. Más skins que van a traer en este juego, ¿vale? En esta temporada. Eh, está confirmada She-Hulk, ¿vale? La versión de mujer de Hulk. Eh, Groot, está también eh, Thor, Wolverine, ya lo he dicho, y Piri Wolverine, ¿vale? También se dice eh, sobre el pase de batalla que va a estar Spider-Man, eh, Como skin secreta tipo Deadpool eh, las temporadas pasadas ¿Qué, ¿Qué pasa con los pases de batalla? En principio va a haber 950 como siempre ha valido Pero va a haber dos pases Y si te compras los dos, el segundo te sale a la mitad de precio O sea que esta vez no te va a costar 950 euros, eh, pavos, el pase completo Te va a costar pues más mil y algo, ¿vale? Porque va a haber un pase con las skins de Fortnite y un pase con las skins de Marvel ¿Qué pienso yo que será cada una? Las skins de Marvel fácilmente van a ser todo skins de Marvel basadas en los cómics. Y las skins de Fortnite van a ser skins de Fortnite basadas en la de Marvel. Como la de el plátano vestido de Lobe, no ¿vale? Cosas de ese estilo. Yo creo que va a ser en esta temporada el pase de batalla. Y como ya he dicho, cuando llegas a nivel 100, supuestamente se abre un desafío secreto en el cual pues puedes desbloquear a Spider-Man. ¿Qué más han dicho de esta temporada? Va a haber dos historias, como los pases, ¿vale? Una historia sobre Marvel y una historia sobre Fortnite, totalmente distintas. A lo mejor se conectan en algún punto. Pero quieren como que darle protagonismo a Fortnite y darle protagonismo a Marvel, cada uno por su lado. No entiendo muy bien esto porque debería de ser lo mismo, ¿vale? Ya que se han fusionado en el mismo universo. Así que esperemos que eso cambie. ¿Qué más dicen? Eh, como ya sabéis, han vuelto las grietas al juego, ya que ha venido un tío, una nave, cosas de eso, por ahí es por supuestamente donde van a llegar nuestros eh, nuevos protagonistas de Marvel a la isla, ¿vale? no tengo arte para comentar esto, tío es que a mí sin la cámara me quitas me quitas todo, la ganancia <risa> pero bueno, yo creo que no voy a contar mucho más, bueno, sí, hay un van a introducir también un nuevo pescado en, en la isla, se llama Midas Flopper se ve que es un flopper como el típico azul que tenemos que te rellena escudo. o te mete tal, eh pero va a ser de midas, no sé muy bien lo que te va a dar, no se sabe nada, pero no tenemos ni idea. Eh, con el tema de las filtraciones que está sacando Fortnite o los trailers, son eh, porciones de cómics, por ejemplo, sacaron primero una frase que coincidía con la parte de un cómic de Galactus, contra la Thor o algo de eso, y ahora, justo hace un día o dos, han sacado en la, en la pantalla inicial de Fortnite una skin gigantesca, una skin como una imagen donde sale Galactus, que es el rey de los universos, en Marvel, que quiere destruir todos los universos, o sea que se ve que tendrá que ver por ahí, ¿vale? Que está la realidad, donde estamos nosotros metidos y nos controla johnny sí, y la oficina ENSA, luego estarán los multiversos y... Galactus que queda destruir esos multiversos a lo mejor para llevarnos a la realidad. No sé si será malo o bueno, lo hará con buena o mala intención, no tenemos ni idea. Habrá que ver lo que pasa esta temporada, pero tiene muy buena pinta. Estaréis viendo todas las imágenes en pantalla. Yo no me quiero extender mucho más. Así que nada, os doy un besazo y besazo y besaza, iba a decir, a todos y a todas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo y dejar un like, un comentario y, bueno, y suscribiros.